de la Vendimia Solidaria, estamos en vivo por América TV, por A24, por Canal 7 de Mendoza y Canal 8 de San Juan. Julián, buen día. Buen día, Mariana, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de la Vendimia Solidaria, la número 19, sí. la edición 2023 con la expectativa de poder seguir sumando ayuda y seguir sumando donaciones para Mendoza, con la solidaridad de los mendocinos y argentinos. Y como cada año, el trabajo de la Fundación del Grupo América para que esto sea posible, eh, y están con nosotros, ya les agradecemos aquí presentes al doctor Daniel Vila, a Pamela David, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien. Bueno, nos tocó un día fantástico, fantástico a diferencia de otros, que ha habido alguna lluvia además, pero realmente está todo listo ya para, para empezar una nueva edición con mucho trabajo, doctor. Sí, la verdad que venimos trabajando hace varias semanas para hoy, un día que para la Solidaria es muy importante, muy importante no solo por los invitados que tenemos, sino básicamente por la recaudación. Recordemos que está recaudando este evento, luego se vuelca durante el año con el acompañamiento de la Reina de la Vendimia. Ahora un montón de obras de solidaridad, comedores infantiles, eh, patios escolares, viviendas para algunos que lo necesitan. Es en decir, fin, una cantidad de obras que hace la Fundación en, en 364 días, en donde ¿Es hoy no. es, el, es el primer día. Cambiate por esto. Bueno, y, y digo 364 porque hoy vamos a trabajar poco, hoy vamos a festejar, vamos a tomar algo de vino, eh, por supuesto, porque es vendimia. Y, y acompañado de un montón de amigos, de amigos solidarios, de amigos que han participado, que han donado, que han hecho posible una recaudación récord en las vendimias, récord, realmente récord. Y con esta recaudación, vendimia en sus 19 años de vida que tiene, prácticamente ha alcanzado a valores, a valores este, constantes sí. los 10 millones de dólares. Así que estamos muy felices. Son cifras importantes que, aparte, como decían, se van volcando en, en diversas formas de ayuda y, y líneas para, para todo Mendoza. Que además de esos números, tienen a casi 450.000 personas ayudadas en, en todo este tiempo, 600 instituciones. Digo, son valores que también hablan mucho de, de lo que es todo este esfuerzo. Y que la gente ya tenga, ¿no? año a año, vaya creciendo, se vaya instalando, que sea parte de la gente, que le es eh, parte de la agenda, y que sin la colaboración de la gente esto sería imposible. La gente se suma y llama. Para empezar, a, digo, comienza la organización y ya la gente está llamando para ver de qué manera sí. se puede sumar para colaborar a la vendimia. Eso ya está, sí. digo, ya está instalado, sí, está instalado. Está cada vez más grande y eso es gracias a la gente. Cada vez más gente también. Sí, sí. claro, y que esto, esta es una etapa, pero que continúa porque hoy también va, van a ocurrir distintas cosas durante esta vendimia solidaria que van a permitir también hacer crecer toda la recaudación. Hoy, en esta, sí. este almuerzo... sí. Van a pasar muchísimas cosas. Me aviso que no me quiso contar nada. ¿Nada? ¿No? ¿Puedes creerle, el Algo. No te puedo contar. No, no. Vamos a tener, vamos a tener una cantidad de sorpresas, lindas, lindas sí. sorpresas, por supuesto. Desde la recaudación, bueno, algunos amigos que están, una señora que ha venido, una señora muy mayor que sí. ha venido, que nos va a acompañar. Este, pero no te puedo dar más No, rata. A ver, no, no se puede ir. anticipar. No se puede anticipar. Pero eh, es importante, digo, hoy confluyen todos aquellos que han colaborado durante el año, que en estos 19 años lo hacen. Y me parece interesante también contar, porque la, la Fundación este, del Grupo América trabaja en cuatro ejes fundamentales. Y, y el tema educación en la Argentina, que es uno de los temas pendientes, la colaboración con las universidades mediante becas, es uno de los puntos importantes. Sí, tal cual. Bueno, lo que decís, los cuatro ejes son importantes. Pero la educación eh, nos lleva mucho tiempo y le dedicamos claro. mucho esfuerzo a la educación. Por eso es que Vendimia Solidaria lleva entregadas, no sé el número, no me acuerdo, pero tiene una cantidad de becas entregadas a lo largo de estos 19 años. Me animaría a decirte que rondan las 500 becas claro. o algo así. Eh, y bueno, eso es porque creemos mucho que uno de los pilares fundamentales de la sociedad es la educación. Es. Una sociedad que no está educada es una sociedad que no crece, bueno. es una sociedad que no se desarrolla, es una sociedad que está frustrada. Entonces, bueno, ponemos mucho énfasis en la educación, también, por supuesto, en la salud, en el deporte, eh, en la niñez, pero la educación es, es un eje central para nosotros. Y hay otro valor muy fuerte que se ve hoy, que es la gran cantidad de personas que han venido. Ese número también se ha ido superando año a año, de 500, 600. Hoy más de 750 invitados están apoyando, por supuesto. Sí, así es, y lamentablemente y le pedimos disculpas a un montón de amigos que llamaron para participar, para comprar sus entradas, sí. pero bueno, se agotaron. y no se, se, sí. es que no se puede. Nos, nos da mucha pena no poder eh, albergarlo, al, albergarlos hoy sí. en este almuerzo, pero... Les tengo que pedir disculpas, la verdad nos superó. Se superó. Nos superó sí. y, y eso es bueno, es sí. porque sí. habla de la solidaridad la de verdad. los mendocinos y en general de los argentinos con sí. este evento. Bueno, y Pamela, y ustedes que cada año son anfitriones, porque esto también sí. para contarlo, acá estamos en el puesto San Isidro, que es también su hogar, eh, y en el cual abren la, las puertas a, a todas aquellas personas que colaboran y como anfitriona, esto también significa mucho, porque este es su lugar también para ustedes, que lo abren al público. Sí. Disfruto muchísimo de hacerlo, la verdad. El, el jueves del fin de semana de no, lo la falta viernes, la lunes pues lo disfruto, año a año es venir quedarme instalar y 24-7 claro. estar atenta, recibiendo me, me gusta y lo disfruto un montón, de verdad, me siento un poco adoptada por los mendocinos así que es mi, es mi segunda casa es mi lugar y... y y este fin de semana que tocó, me parece que es, bueno, bendecido. De los más lindos de que los han tocado, más de los más lindos que han tocado. Sí. Está la temperatura, está hermosa. Y además es una especie de combo, creo que lo decíamos en la semana, es una especie de combo de mucha gente de todo el país que quiere venir a ver la fiesta nacional de la Vendimia, vivir este clima que se genera en esta época y además sumarse a Vendimia Solidaria, que es estar en algo tan importante y en una tarea como, como ayudar, como brindarse. Sí, bueno, Vendimia Solidaria es parte de la agenda de la Vendimia, de la agenda oficial de Vendimia. De 2020. Claro, sí, sí. Está incluida en ese esa agenda oficial. Pero además lo importante que tiene es que es el primer acto de gobierno de la Reina Nacional de la Vendimia que se eligió anoche. Su primera aparición, su primera gestión pública es acá en Vendimia Solidaria. Claro. En, estamos en un contexto también, acá me voy a meter año político, año electoral también, eh, y acá llegan representantes importantes, eh, Daniel de la Política, donde sin dudas es una primera muestra de lo que muchos televidentes van a conocer de candidatos en este año electoral. Sí, tenemos la suerte que hoy van a participar del evento funcionarios políticos de, de todos los partidos sí. de, y por supuesto de los mayoritarios ¿no? también eh, y esto habla de un clima de convivencia política de madurez política porque si somos capaces los argentinos de lograr sentarnos en una mesa para compartir la solidaridad por supuesto de, de el disenso de cada uno porque es parte del pensamiento político, es parte de, de este juego que se llama política. Pero si somos desde el disenso capaces de sentarnos para construir consensos, es posible que este país salga adelante y es posible que te, tengamos una Argentina este, fuerte, vigorosa, en crecimiento. Y hablando de ese diálogo, de esa concordia y quedándonos un poco en lo político, los dos son personas de los medios de comunicación, de, de trabajar con ellos, y me animaría a decir de, de cierta pasión por los medios. ¿Creen que es un año de, de mayor desafío para los medios, quizá particularmente para el periodismo, de tratar de salir de, de tanta distancia, tratar de hacer también nuestra labor de una manera en la cual se, se acerquen más las partes, contar mejor la realidad y no tan sesgadamente? Sí, yo creo que es un año para el periodismo en general de mucha responsabilidad. Yo creo que el periodista va a tener que medir cada palabra, tratar de buscar en, en los hechos la mayor objetividad posible para poder informar a la sociedad, y que en definitiva el día que haya que ir al cuarto oscuro cada uno pueda hacerlo con libertad pero con información, yo creo que esa, esa es la tarea que tenemos este año, como digo, de gran responsabilidad sí, Y Pamela, para vos también, porque sos una referente, conductora también en, en el canal, eh, y sin dudas es un año también de desafíos En lo personal, estoy muy ansiosa de comenzar con desayuno justamente en un año con estas características, porque creo que es un espacio para para poder ser la voz de la gente ¿no? y hacer las preguntas que la gente quiere escuchar, la oportunidad de poder invitar a todos, pero desde la amabilidad. Y escuchar no es menor, ¿no? que haya un lugar y un espacio donde le puedas hacer una pregunta y esa persona pueda okay. responder sin que alguien lo ataque. Voy a tratar, y esto con la producción he hablado, de que tengan ¿no? Eh, la posibilidad, sí, vamos a invitar y escuchar a todas las voces es lo ideal. Pero pero me parece clave el respeto. Sí. Creo que hemos perdido el respeto y desde la televisión mucha gente también se siente, ¿no? Como habilitada si en tu programa se genera <risa> cierta, no sé, clima de tensión. ¿Por qué no lo va a ver en la calle? Y creo que tenemos una gran oportunidad los comunicadores para de alguna manera inspirar a la sociedad. Informar, pero inspirar a que sí se puede. Como bien decía Daniel, hoy va a haber una mesa donde vamos a convivir todos. Y creo que todos, y toda la realidad siempre es este, dos caras de una misma moneda. Todo está sucediendo. Lo que nos pasa a veces es que tenemos una mirada desde nuestro ombligo, de un lado y del otro, y del lado que sea, ¿eh? va para dar a todos, inclusive para mí. Tengo un desafío de poder escuchar a todos, de darle la oportunidad. Y tengo muchas ganas de hacerlo. Eh, desayuno vuelve. No está la fecha confirmada, uh -huh. porque puede ser fines de marzo o primeros días de abril, pero sí. se viene. Pero ya estamos. Bienvenida. Sí, ya Se estamos. viene antes Bienvenida. de Nico Magaldi. ¿eh? Sí. Bueno, digo, América siempre extiende los horarios de verano. Sí. Sí. Y ahora toca, bueno, volver a la normalidad. Entonces, sigue sí, estando Nico Magaldi con EPA, por supuesto que nosotros vamos antes. Así como no le he contado nada de la Vendimia, tampoco le he dicho <risa> cuándo empieza. No. Ah. Claro. Eh, de eso sí se puede pelear sí. un poquito más o no, ya que no hemos contado las sorpresas que vamos a tener en Vendimia Solidaria. ¿Algún detalle, algo del equipo, es que, por lo mira, menos un perfil? El, eh, tengo nombre, falta el contrato. Tuve el hombre muy no, ocupado. no puedo creer. Tuve el hombre muy ocupado entre... Independiente de Rivadavia Mendoza, la Vendime Solidaria, hace dos semanas que, oh, más, no sé, que está en Mendoza, que no vuelve, y digo, que... falta que todo sí, la palabra está, que es muy valiosa de un equipo que ya casi lo tenemos, pero falta el contrato, así que no lo voy a decir hasta que... No firmen los contratos. Estoy cuidando a mis compañeros. Bien. Les queremos agradecer profundamente estos minutos que nos dedicaron porque están todos los invitados esperando los que son los anfitriones. Será una gran vendimia solidaria en estos 19 años que ya lleva de, de éxito y de ayuda a la gente. Gracias. gracias Muchas gracias y bueno, esperemos vernos el año que viene para festejar los 20 años de vendimia solidaria. Muchas gracias por estar. Gracias doctor. Gracias. Señora, gracias a Bueno y por supuesto, eh, Julián, que también no es este el único punto Estamos en otro punto aquí en el, en el puesto San Isidro. Y los vamos a saludar a nuestros compañeros que están trabajando, Noelia Nieto y Diego Esteves. Buen día chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Mariana, Julián, un placer estar nosotros de este lado en una mañana que verdaderamente, bueno, ya un mediodía precioso, un día pero pleno de sol. Sí, sí, hay calorcito acá, ¿eh? arriba de 30 grados, pero una brisa, de estas brisas de montaña que son... Eh, únicas, bueno primero decir un placer estar con Noé y bueno un placer también con Marian y Juli. Ya sí. si hay olor asado, hay cordero, hemos visto pasar vino, pero también muchos invitados de peso que van a hablar con nosotros en exclusiva y primicias. Sí, Muchas primicias. Bueno, pero, perdón, perdón, acá sí. tuvimos una de las más importantes Ten nosotros. Razón, Julián, acá sí, te tuvimos escuchando. primicia del inicio de desayuno sí. nuevamente por la pantalla de América, fines de marzo, principios de abril que con el Pamela. Está casi de palabra, sí. pero está y está. tenemos un perfil por lo menos. Sí, va a ser un programa que va a tener mucha actualidad, lo, lo anticipó Pamela, y también tuvimos un anticipo de lo que ustedes que están más cerca van a vivir, qué es lo que pase adentro de la de el almuerzo de la Vendimia Solidaria, donde dijo eh, Daniel Vida que va a haber sorpresas y que, y que va a haber una, una mujer invitada llegando muy especial. Uh -huh. Bueno, algo hemos escuchado, pero no podemos nosotros arruinar ninguna sorpresa, así que no esperen puedo que... ¿Puedo adelantar algo? A ver, dale. dale, me una ah, Diego, manejas, manejas a bueno, dale. dale. Eh, está el Chiquitapia, Claudio, el Chiquitapia, presidente de la AFA uh -huh. y hay una sorpresa relacionada con él también.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 Bueno, nosotros estamos recién arrancando, sí. tenemos muchos invitados para presentar en esta gran jornada de Vendimia Solidaria, tenemos algunas horas por delante, van a comer, van sí. a disfrutar, ya han hecho un aporte que ha sido importantísimo, uh -huh. no tenemos el número todavía, Total. pero venimos de una recaudación histórica de 158 millones de pesos, así que tenemos que seguir en un ratito. Quédate, en minutos volvemos aquí en la Vendimia Solidaria, la edición 19. Esto es en esta Vendimia Solidaria 19 años de trabajo continuo De la Fundación del Grupo América Para ayudar a todos los mendocinos Que lo necesitan Bueno, y va llegando muchísima gente Ya tenemos cerca de 750 Mejor dicho, están llegando Esos sí. 750 invitados, todavía no están acá Y nosotros tenemos a un invitado En nuestro living muy particular El señor Agustín Vila ¿Buen Buen día, día, Agustín. Agustín. gracias por ¿Cómo al estás? <risas> yeah. muy bien Agustín, has crecido con Vendimia Solidaria Y sí, prácticamente tiene Casi la mitad de la edad que yo tengo eh, y eso que empezó hace un tiempo atrás como una reunión de amigos, como buscarle algún objetivo, hacer algo luego del evento tan importante que tenemos los mendocinos como es la Vendimia, claro. un almuerzo entre amigos, un almuerzo familiar y demás, que después fue mutando a buscar fondos, de eso mutó también y cambió a una fundación y donde hoy, bueno, es un evento que casi que le pone el broche de oro a este fin de semana, para, que es tan importante para todos los mendocinos. Sí. Eh, y Agustín, también viviste todo el proceso desde que comenzó hasta este presente, después de dos años que por pandemia no se pudo hacer este evento que es muy relevante, que incluye a, a toda la plana política de oficialismo y oposición. ¿Qué, qué notas que ha mejorado con los años y que se ha mostrado en solidaridad, sobre todo, para que la vendimia tenga, esta vendimia solidaria, recaudación récord? Mira, lo, bueno, una cosa muy importante que no se hizo durante los dos años de pandemia, pero la fundación siguió recaudando Exacto. y se hizo de manera virtual sí. lo cual es muy importante porque demuestra que no es solamente un almuerzo sino que tiene un fin la fundación que tiene un fin eh, esto como nosotros siempre decimos, esta reunión de, de amigos eh, y ha mutado todo, empezó mutando desde la forma de la recaudación eh, los montos, la gente que viene eh, un evento que muchos años había que invitar, eh, perseguir a la gente para que venga, hoy como te digo es una, un evento que le pone el broche a la vendimia y sobre todo cuando vas viendo lo que se hace a lo largo del año con los fondos que se recaudan con la fundación, bueno, eh, para nosotros no es eh, solamente un almuerzo, cumple un fin social muy importante y, y para, es sumamente importante creo que eh, terminar... Terminar estos 3, 4 días que culminan para los mendocinos la recolección de, de la vid con eh, un evento que impulsa todos fines sociales dentro de la provincia, así que es sumamente importante. Y que es también una especie de, de celebración de fe, de mirar hacia adelante, porque hay algo que culmina, pero también hay algo que arranca. Viste ah. que en Mendoza se dice que el año empieza cuando empieza la vendimia. Y esto también tiene que ver con eso, con la mirada hacia los 10, 11 meses o 10 meses que le quedan al, al 2023. Absolutamente, nada mejor graficado que en la vid misma, que es... Uno se recolecta la fruta que da el árbol durante la, la planta durante todo el año. Y bueno, a partir de la recolección, la planta empieza a reposar para tomar fuerza para el año que viene. Una nueva vida, digamos. exactamente. Así que la, la, el evento de la vendimia solidaria cumple, te diría que el mismo fin social y el mismo proceso evolutivo que la, que la vida. Y con un desafío enorme de acá el próximo año, es que cumplen 20 años sí. de la vendimia de manera interrumpida, esta vendimia solidaria. 20 años ininterrumpidos y ayudando a más de 400.000 mendocinos. A absolutamente Varios organizadores están temblando. qué? A ver qué hacemos, ¿A ver qué ¿Qué hace, se viene? ¿Qué hacemos para los 20 mega, años. Claro, mega, si esto es así, años? es mega. No, pero muy... Además de, de lo que te decía el fin Social, para nosotros es muy divertido. Nos encanta, sí. nos encanta este evento. La pasamos bien, eh, charlamos, nos encontramos con gente que por ahí nos vemos durante el año. Eh, entonces está, está bueno. Eh, es importante. Sí, totalmente. Y que haya tanta gente, no es una forma también de la comunidad de decir, che, vemos lo que hacen, valoramos, ponemos ponderamos todo lo que, lo que es Vendimia Solidaria, lo que es la fundación digo, porque esto es multitudinario, no sé si hay otra reunión benéfica que tenga casi mil personas. Ojalá que así sea ojalá que así sea y que cada vez se vaya sumando más gente para colaborar, para aportar fondos que es el fin último de este evento, digamos, sí. además de las reuniones la recolección sí. de fondos para poder trabajar durante todo el año, así sí. que ojalá que el año que viene, si podemos ser más y ampliemos el lugar, mejor, mejor. todavía. Eh, Agustín sos uno de los anfitriones, te dejamos que sigas <risa> con, con el resto porque ya está a pleno aquí en el puesto San Isidro, gracias por venir hasta acá. No, muchísimas gracias a ustedes porque la verdad que cumplen un. Eh, transmitir y comunicar lo que se hace acá es sumamente importante sin, sin los medios, sin, sin gente como ustedes que está contando lo que, el rol que cumple la fundación, sería muy difícil llegar a los 20. Gracias, muchas, gracias. muchas gracias a ustedes. Venga, buen día. Bueno, y estamos este, a full, eh, Julián, evidentemente sí. los chicos también están en otro de los puntos porque también están yo te diría que hay en la cocina, ¿no? De todo. Están en la cocina de todo. De hecho, están tan cerca de la cocina, Mariana, sí. que ya saben el menú ellos. No sé si lo vamos a contar porque hay tantas cosas que no se van a spoilear hoy, pero tenemos sí algunos invitados sí. importantísimos. Tenemos mucha gente que sí. va sí. llegando y recordemos sí. ya casi a valores constantes, 10 millones de dólares en estos 20 años, sí para Mendoza y para la Argentina. Diego, estamos con vos. Juli Marian, bueno, acá estamos. Están llegando un montón de invitados. Prometí primicia, ya tengo primicia. Ay, bueno. Y tiene que sí, ver con digo. desayuno, programa que va a conducir por América. Pamela David, pero eso para dentro de un ratito. Estamos con Rodolfo Donofrio, que vino con su pareja. En un rato también la vamos a tener a Zulemita Menem. Pero bueno, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo te recibe Mendoza? Muy bien, como siempre. Mendoza es una provincia... Que aparte de ser divina, lindísima, en mi época de presidente de River, ganamos todo acá. Así que imagínate que cada vez que vengo vengo súper feliz. Bueno, está Jorge Brito, también lo vamos a tener, claro. con un triunfo bajo el brazo. Digo, motivo para brindar. Tienen de sobra, ya River le ganó a Lanús. Sí, importante, era muy importante ganar ese partido. Así que creo que es un buen paso, porque hay que darle tiempo a que las cosas se vayan armando. ¿no? Bien, en la presentación Daniel Vila se refería un poco a la diversidad ¿no? política que hay. En esta reunión me imagino hablarás con, con varios dirigentes. ¿Qué lecturas es de este año electoral? Bueno, creo que estamos ante un momento importante y que cuando tenemos que votar, y sobre todo para votar a presidente de la Nación, es un año trascendente. Y bueno, es de esperar que haya discusión, que haya diferentes opiniones, pero que en algún momento, luego de terminadas las elecciones, tratemos de encontrar todos los acuerdos para realmente hacer las transformaciones y las modificaciones que necesitamos siempre hacer en la Argentina. ¿no? Sin duda sabés de política, el fútbol la necesita y está muy emparentada. ¿Te imaginas candidato este año? Mira, yo lo que me imagino es, estando, estoy apto para ayudar y estoy dispuesto a ayudar, ya lo he dicho, se lo he dicho, a los quienes de alguna manera son candidatos de todos lados, o que pretenden ser candidatos, porque creo que lo que hay que ponerse a colaborar. No pretendo ser, tener una una posición, de que me den un cargo, lo que estoy dispuesto es realmente ayudar. Creo que uno tiene, después de haber estado en River y haber hecho la vida que hice, una experiencia que puede serles útil y que puede colaborar a... Bueno, a que encontremos los caminos que permita que la Argentina vuelva a tener crecimiento, desarrollo, que es muy importante. Bien, la última, te hago cortita. Sí. Eh, Zulemita Menem, sos un pilar en la vida de ella. Eh, algunas palabras referidas, bueno, a Zulemita que está acá, a unos Zulema metros. es una mujer extraordinaria, que tiene una capacidad de trabajo. Tengo una gran admiración por ella. Eh, también siento oh, cosas realmente profundas, sin la menor duda. Y me parece que es una persona que pese a haber sido primera hija, como ya dice, en cambio de primera dama, eh, tiene los pies de la tierra muy ubicada y es una mujer muy madre, con sus hijos, con su madre. Es un ejemplo, que realmente uno tiene la felicidad de poderlo compartir con ella.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 Eh, Zulemita Menem, que escuchó atentamente lo que dijo Rodolfo Donofrio de ella, muy enamorado. Es recíproco. Yo no escuché, ¿escuchaste vos? Bueno, salgo de testigo. No, estamos muy bien, muy bien. La verdad que, que sí, disfrutando de esta relación. Bien, primera vez en la vendimia, ¿no? En la vendimia estuve, en la vendimia solidaria no, es la primera vez. Tiene fiscales con las casas blindadas, eh porque se las han ametrallado, estamos ya en un nivel, eh, me parece, muy elevado de agresividad y de violencia, que hay que frenarla de manera inmediata. Doctor Uli, muchas gracias. Muy amable. A disfrutar del almuerzo. Mariana, Julián, volvemos a ustedes. Bueno, ahí estamos. Estamos con el senador nacional, Martín Lustop. Le, le estábamos diciendo fuera del aire, este es el piso principal de la vendimia solidaria. Acá estamos... para, América, para... San Juan, y bueno, sin dudas, este bienvenido a esta nueva Vendemia Solidaria. Bueno, muchas gracias, es un gran piso, ¿no? El decorado atrás es, <risa> <Mirá>. <risa> sí, sí. es bastante <risa> monumental. Tremendo, tremendo. Bueno, bueno, buenos días Martín, ¿cómo va? Un año particular desde lo político y un año particular también para el Congreso, para tratar de ver qué herramientas se articulan desde allí en, en estos 10 meses que le quedan a un 2023 intenso. Bueno, ojalá podamos instrumentar algunas herramientas que alivien y mejoren la situación actual. No parece ser el caso, ¿no? Eh, digo por el discurso de inauguración de sesiones del presidente, que arrancó conmemorando los 40 años de democracia y la capacidad de convivencia de los argentinos, eh, y después empezó a gritar e insultar de distinta manera para después volver a convocar un diálogo. Ojalá que tengamos espacio para eso, porque hay innumerables problemas, no solo que deben ser abordados algunos, sino que hay otros que tenemos que pensar colectivamente cómo ordenarlos a futuro. Claro. Bueno, y, y es un año importante, Martín, porque se define el próximo presidente de la Nación, el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sos, sos candidato, pero también se define mucho por lo económico, situaciones de, de personas que no la están pasando bien, que no ven una mejora. ¿Cuál es el planteo este año en lo económico? ¿Qué, qué es lo que hay que esperar? Mira, lamentablemente eh, la situación económica se viene deteriorando y lo vemos. No solamente yo creo que hemos perdido, el, a fin de año pasado está claro el impulso que traía la economía, ahora es una economía que no está creciendo y que tiene una inflación del 6% mensual. Eso hace que pierdas el 6% de lo que ganás cada mes en, en poder adquisitivo. Esa es una situación que angustia porque no se. Hombre, adicional en un el año electoral que si fuéramos capaces de conversar un rumbo colectivo, bajarían un montón esas angustias. Y lamentablemente no parece ser el caso. Y hoy gobierna eh, Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros podemos, desde el Congreso, impedir que ciertas cosas ocurran. Pero si proponemos leyes o soluciones que ni siquiera se tratan, porque no se tratan ni en comisión, no es que no se votan, no se tratan en las comisiones especializadas, es difícil contribuir desde ahí. Claro. ¿Qué hacemos nosotros? Pensar cómo es el futuro de la Argentina con el próximo gobierno. Claro. Martín, gracias. Sí, queremos que disfrutes este, no, voy, este espacio voy a disfrutar, también, ¿eh? estamos en familia. Sí. Eh, ¿Viniste con Carla? Sí, en Ah, pues yo, yo me hago ahí lo de espectáculos, me meto. No, no, pero pero, pero nosotros, eh, al revés que, que otras parejas, sí. tratamos de mantener las cosas separadas. Está bien, sí, está muy bien. Eh, no quiero yo nunca invadir lo que hace ella, ni me parece bueno que ella invada el ámbito de lo que hago yo. Cada uno tiene sus méritos en lo que hace y me Así parece. Y se complementa que, mejor también. No, pero además creo que es, eh, hay mucha utilización de las familias, de los chicos en campañas políticas. Uh -huh. eh, nosotros no lo hacemos. Yo sé por la calle, que si ella fuera la candidata sería muchísimo mejor. Pará, <risa> bueno, me encantó Pero, esta declaración. No, es que me pasó, me, pasó, me pasó en la campaña del 2015, sí. que era un balotage. Un balotage, imagínate, en la ciudad, con sí, Horacio, sí, sí. Eh, muy intenso, con mucha visibilidad. Y un día voy caminando y viene alguien y me dice, vos sos, vos sos el marido de Carla <risa> sí, sí. Pero, Pero bueno. precisamente por eso, preferimos ni mostrar a nuestro hijo... Sí. Eh, y que Carla haga lo de ella y yo hago lo mío. Eh, sea bueno o malo para una campaña, creo que es mucho mejor para la vida familiar y para la educación de nuestro hijo. Bueno. Senador Martín, Gustó, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, Martín. Volvemos con Noe Nieto que ya está preparada del otro lado. Hoy oh, sí, mirá qué linda sorpresa tenemos para presentarles. Ay, qué lindo. Ana Laura y Gemina, Reina y Virreina Nacionales de la Vendimia. Bienvenidas, chicas. Acaban de llegar. Majestad, ¿cómo estás? ¿Cómo son estas primeras horas? Hola, muy buenos días. Nada, muy contenta, muy feliz. Eh, ya estamos con las primeras actividades como reinas y reinas nacionales. La verdad es que es una alegría inmensa. Bueno, ¿y qué se siente además de esta alegría? Porque me imagino que también mucha responsabilidad. Sabes que de ahora en adelante vas a encarar una misión también solidaria. qué le decís a tu pueblo de La Paz y a todo el pueblo de Mendoza ahora? Nada, que... Estamos muy contentas nosotras de estar acá, que vamos a trabajar en equipo, muy duro, nosotras dos y junto con las demás reinas departamentales de, de toda la provincia, para poder llevar a cabo todos nuestros proyectos. Virreina, bienvenida, felicitaciones también para vos. Bueno, estas primeras horas me imagino, muy contenta también. Sí, buen día a todos, por supuesto, muy contentas orgullosa de poder representar a todos los mendocinos. ¿Pudiste dormir, pudieron desayunar? Dormir poquito, pero sí, ya desayunamos, tenemos energías, así que bueno, vamos para adelante. Bueno, bienvenidas a las dos a esta fiesta de la solidaridad. Van a tener una gran tarea por delante a lo largo de todo el año, así que muchísimas gracias. No sé si alguna de las dos quiere agregar algo más, y si no, yo las libero para que se vayan a disfrutar agradecer por invitarnos a, bueno, a esta vendimia solidaria es muy, muy lindo para nosotras ya es nuestra primera actividad como reina y reina nacional como dije anteriormente y bueno un saludo enorme a Tano Robles que seguro nos está escuchando y gracias a ustedes bueno. Gracias, gracias, majestades. Que tengan una hermosa bienvenida. Juli, Mariana, volvemos con ustedes. Gracias, Noe. Nosotros aquí estamos, escuchamos por una de las primeras veces, en una de las primeras oportunidades Hola. a la nueva reina nacional de la Vendimia, sí. Ana Laura Verde, de una localidad que está al este de Mendoza, que se llama La Paz. Es uno de los departamentos más chiquitos que tiene la provincia. Bueno, y que eh, había leído, Juli, sí. Juli, aprendo con ustedes, porque soy acá sumamente bienvenida y, que, y querida, la verdad que me no, siento y te muy gusta, querida. Te Pardon. Me encanta, 27 años Hacía que La Paz no tenía su propia reina Exactamente, 1996 ¿Viste claro. que se llenó de hinchas de River cuando recién vino El sí. presidente? Cálmense, bueno... cálmense. que yo soy de Racing, me... ah, claro, Racing. Escúchame. te doy una Viste que Dale. el año pasado estuvo muy de moda Lo del elijo creer, lo de las sí. coincidencias Bueno, la última vez que La Paz tuvo su reina de la vendimia Fue en 1996, River campeón De las Libertadores, así que a todos los que están Acá, viste, pululando alrededor Nuestro, les damos ese sí. sí. datito. Bueno, y mientras tanto, estamos de todo lo que es dentro de la fiesta de esta vendimia solidaria. Diego, ¿con quién estás? Bueno, turno de la política, estamos con José Luis Espert, inconfundible, muy delegado inconfundible. el hombre, ¿no? A la flauta, ¿por qué, ¿Por qué inconfundible? porque Bueno, por, por el aspecto físico, <risa> por, está, muy, muy, sí, está muy bien estamos, muy bien aspectado. De hace años ya, sí. de hace sí. años. Y con Luis a... Rosales, ¿no? También. Claro, amigo mendocino, amigo de José Luis Espert y amigo de la casa. Perfecto. Bueno, la expresión de, de la derecha en este en esta reunión. Derecha? ¿Cómo la derecha? No no, no, eh, no, no, no, no es derecha. Nosotros somos liberalismo. Bien. En serio y serio. O sea, sentido común. Va. Qué bravo que es expert, ¿no? No tiene descanso ni en este entorno. No, nunca, nunca, nunca. Sin piedad, ¿por qué? Porque los argentinos no pueden esperar otra oportunidad más para que las cosas cambien para ellos. Hay que hacer un montón de cosas. Para eso hace falta lograr un montón de acuerdos y que la gente los vote después, ¿eh? Porque. Acá hay que proponer cosas como la apertura al mundo, reducir el tamaño del Estado para que la gente pague menos impuestos, una legislación laboral que le dé más derechos al trabajador y menos privilegios a los sindigarcas. Hay que hacer una reforma educativa para... los. Pues, acá la gente vota, ¿eh? ¿Hay, ¿Hay diálogo con otros dirigentes políticos? Porque hay de todos los colores. Sí, la verdad que nosotros hablamos con todos aquellos que quieren cambiar en cero el país. Con todos aquellos que no le hablen a la política, sino que usen a la política para cambiar el país, hablamos con todos. Y ojalá que logremos un gran, gran acuerdo entre toda la política a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo, trabajo y probablemente me candidate para cambiar todo, todo lo que hay que cambiar. Bien, José Luis, gracias. Luis. Un placer, como claro. siempre, eso de la casa. Bueno, gran saludo a los mendocinos, ¿no? Nos ven de todo el país, pero gran saludo a los mendocinos. Esper siempre lo señala, Mendoza, en la fiesta de la vendimia, festeja el trabajo, haber transformado el desierto en un oasis productivo. Y ahora el desafío que tenemos es transformar a la Argentina, que es casi un desierto, en un oasis productivo. Bien. Todo suyo, Marian, Juli.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 eliminar la elección del medio término claro. que el equilibrio fiscal, fiscal claro, que el equilibrio fiscal sea una norma constitucional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 en democracia, a eso aspiramos nosotros. Claro. Fabiana, gobernador, les agradecemos sí. mucho este rato que nos han dedicado, los dejamos ir a disfrutar. Bueno, Muchas gracias, entre... chicos, a ustedes. Gracias, gracias. gracias. placer. Buena Calleja y el gobernador sí. Rodolfo Suárez de la provincia de Mendoza. Bueno, placer, yo te escuchaba porque acá, acá vos sos el, el que sabe el local, bueno, así que... Vos manejás la también de, de lo que va pasando en todas las provincias. Pero bueno, interesante también el, el escenario para los mendocinos. Estamos en vivo, espera esperá, con el celular. Ah, yo te digo, ¿puedo, puedo postar. Dale, ¿cuánto? Y sí. eh, una y treinta. Sí, una hora, sí, le pegaste ahí dos minutitos, una hora de transmisión en vivo y todavía tenemos mucho más de Vendimia Solidaria aquí desde Puesto San Isidro en Mendoza. Ya volvemos. transmisión en vivo en cuádruplex para América TV, para 24, para Canal 7 de Mendoza y Canal 8 de San Juan para mostrarte todo lo que es la intimidad de esta vendimia solidaria que hace 19 años trabaja por y para los mendocinos. Bueno, y que estamos esperando a ver cuánto ha recaudado en este año, pero tenemos más entrevistas para compartir, está Diego Esteves del otro lado. Diego, adelante. Mientras llegan los invitados, yo miro a la izquierda porque es donde bajan, estoy viendo al gobernador Gerardo Morales, que llegó con toda su familia. También lo ve Emilio Monzó, ex titular de la Cámara de Diputados, dirigente de Juntos por el Cambio, una figura sin duda con la que en minutos voy a ir a conversar, ¿no? Sí, seguro, con Gerardo, de ¿sí? Sí. sí. Bueno, esto, yo feliz de estar acá, en esta nueva vendimia solidaria. Y este marco también, ¿no? La familia, eh, los dirigentes políticos de todos los partidos, debe ser casi el único evento tan transversal que hay en Argentina. Así que celebro que, que hoy estemos todos juntos acá, eh, celebrando la vendimia. ¿Y le da la espalda a algún dirigente o se habla con todos? En mi caso particular, hablo con todos. <risa> no, no, no, la espalda, no. Hoy no es momento, el país está muy mal para dar la espalda a un dirigente político. Hoy tenemos que dialogar más que nunca. El país tiene problemas muy serios. Hoy acaba de ocurrir un hecho también muy grave en Rosario que nos tiene que llamar a, a concientizar, a dialogar y a, en este caso a terminar con el narcotráfico. Recientemente dijiste que la Argentina es un barco a la deriva con un presidente que bueno, no toma el mando. ¿Por qué decís eso? Sí, bueno, lo digo porque es evidente. Y este caso, esto que ha pasado con Rosario da muestra de lo que acabo de decir hace 15 días, no hay conducción, no hay un liderazgo en el partido justicialista, no hay un presidente en la nación hoy a cargo de la Argentina. De hecho se mostró con, este, con esto de Rosario que no, no había ningún tipo de planificación ni decisiones políticas para tomar de manera inmediata. Yo creo que en el caso este tenemos que justamente esto eh, generar un diálogo, llamar a una mesa de todos los partidos políticos y esto tiene que estar muy por encima de la grieta. Sos uno de los armadores políticos de Juntos, eso es innegable, es histórico. ¿Cómo se dirimen las diferencias puertas adentro del partido? Hoy estamos viviendo un momento complicado, yo creo que la gente lo debe ver, o la gente que nos acompaña a nosotros, con, con preocupación valga la redundancia, porque hay mucha tensión, pero soy muy optimista para lo que viene el día de mañana. La tensión tiene que ver porque es un espacio hoy muy horizontal, sin un liderazgo consolidado, y esto se va a dirimir en las próximas pasos, pero a, a diferencia del 2015 que había un dirigente excluyente como era Mauricio Macri, ahora hay muchos dirigentes en condiciones de gobernar el país. Esto es bueno porque vamos a tener muchos dirigentes para conformar el gabinete del día de mañana. Muy bien, muchas gracias, a disfrutar no, del evento. Gracias a ustedes. Muy bien, pasó Emilio Monzo, ex titular de la Cámara de Diputados. Siguen ustedes, Marian. Bueno. Y sin dudas que eh, en esta Vendimia Solidaria no son todos adultos, también los que están participan. Eh, le agradecemos por estar a, al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, a, a su esposa Tulia Snopek, y a la pequeña que es protagonista absoluta en esta Vendimia. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué, ¿Qué día? tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, un gusto estar en Vendimia Solidaria. Está bueno. disfrutando la pequeña, ¿no? Es una sí. de la mejor le está pasando sí, en esta mañana. Sí, sí, sí, la pasó muy bien, comió mucha uva, ¿Ah, sí? le encanta la uva. Sí. Así que muy bien y bueno, con Tulia venimos todos los años. Sí. Yo hace muchos años que vengo también a la Vendimia, así que es el, el evento productivo sí. y cultural más importante del interior del país, uh -huh. sí. eh, que marca bueno, la, la, el potencial de la producción de del interior de la República Argentina, ¿no? Absolutamente. Bueno, y sin duda, Tulia, también este, participando de, de lo que es esta vendemia solidaria, todo un trabajo importante que se hace también, este, sobre todo para los mendocinos, digo, en Jujuy también, donde se trabaja y mucho. Eh, hay, hay una mancomunión, ¿no?, de trabajar para aquellos que, que menos tienen. Sí, así es. Realmente muy contentos de estar en Mendoza sobre todo disfrutando a la familia y los amigos los mendocinos que son lo más son súper cariñosos amables y este evento es muy significativo por cierto porque está pensando en el otro así que es lo más lindo de eso y enseñar a los chicos de chiquitos eso está fantástico claro. bueno y hay que hablar un poco de política pero antes de meternos en política nacional quiero saber algo de Jujuy porque ayer se empezó a hablar mucho de el potencial también vitivinícola del norte argentino sí. ¿Qué, qué, ¿qué datos concretos tenemos de eso porque ya nos empezamos a preocupar nosotros <risa> ah, este, no, bueno, no, no vamos a llegar a ser Mendoza somos chiquititos eh, la, la producción más importante tiene tres hectáreas claro. <risa> así que dos tres cuatro hectáreas bueno, pero, pero, arrancaron. pero pero es un pero terroir distinto interesante un terroir diferente yo ayer comentaba que Coviar con la Facultad de Agrarias de la Universidad de Cuyo ha hecho un gran trabajo uh -huh determinando las características del suelo jujeño, que es diferente, es un terroir distinto. Claro. Por eso varios enólogos mendocinos están, van a sacarse el gusto de hacer un buen vino <risa> en Jujuy. Así que vamos a tener buenos vinos, ya tenemos vinos premiados. Así que ya estamos para hacer la ruta del vino también sí. porque, bueno, el, la atracción turística que tiene la vitivinicultura en Mendoza también la vamos a tener en Jujuy, en la quebrada bueno, de Humahuaca, bueno. especialmente. Bueno, sin dudas. Eh, y gobernador, un año este, netamente político, electoral. Ha habido mucha reunión este fin de semana aprovechando la vendimia a todos los dirigentes presentes. ¿Este puede ser un puntapié de empezar a definir quién va a estar con quién en esta elección? Mire, eh, posiblemente yo lanzo mi candidatura a presidente el 15 de marzo en claro. el Gran Rex, así que yo voy a ser candidato a presidente, uh -huh. eh, voy a tener el acompañamiento de la masa crítica del radicalismo, que hoy tiene en el 80% del territorio argentino, la mayor cantidad de candidatos y candidatas competitivas. Yo digo que el radicalismo le aporta Juntos por el Cambio federalismo, sí. siempre en el marco de Juntos por el Cambio, pero, pero bueno, faltan todavía cuatro meses para, para el mes de fines de junio que, que cierra la presentación de lista, sí. pero va a haber un candidato radical y nuestra expectativa es que haya un presidente radical. Ahora, hablando de eso, de la, del lugar de la UCR dentro de Juntos por el Cambio, Hubo un radicalismo en 2015, hubo un rol para el radicalismo en 2019 y parece que hay un rol para el radicalismo muy distinto en este 2023. De, si lo ve así, le pregunto primero y segundo, ¿de, de qué se trata y con qué perspectivas distintas esas elecciones encara lo que vendrá? Bueno, con, con un rol más protagónico del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Diría que algunos aspectos positivos de, de Juntos por el Cambio tienen que ver con que a esta altura ya casi tenemos un programa gobierno lo que no tuvimos uh -huh. en 2015 gane quien gane gane radicalismo gane pro gane, o, o gane quien ustedes. gane obviamente que el presidente es el que da caracteriza el gobierno no yo en mi opinión necesitamos liderazgo necesitamos un presidente con carácter capacidad experiencia de gestión eh, un programa de gobierno y un colectivo que, que bueno eh, Desarrolle los desafíos claro. que tiene nuestro país, que yo creo que se sintetizan en el orden. Claro. Orden para el Estado, para la economía, para la vida cotidiana de la gente, para resolver temas de inseguridad, eh, con una perspectiva también que sea productivista, desarrollista de todo el país, que no solo mire el área metropolitana, que hay que mirarla, que es muy difícil, supuesto, claro. pero que mire a toda la República Argentina, con el desafío de recuperar la gran clase media argentina, uh -huh. y eso es trabajo. Porque los planes sociales no han sacado a los pobres de la pobreza, acá lo único que saca a los pobres de la pobreza es el trabajo. Y para que haya trabajo tiene que haber más producción, más esto. más. Más vendimias uh -huh. en lo que es lo productivo, eh, más litio, más, más cobre, más minerales críticos, que... más vaca muerta, sí. más economías regionales, si tenemos realmente una gran potencia como país. Clarísimo. Les agradecemos el, el haber pasado por este living, que sigan disfrutando todo lo que es este evento y te digo que se caminó todo sí, el sí, semestre. En, cual, en cualquier, ¿no? momento, pide, en cualquier momento pide la palabra. Sí, sí, bueno, quiere hablar, ¿viste? Y, y felicitar por esta vendimia sí. solidaria realmente. Sí. Trabajar por los que menos tienen, sí. las familias vulnerables y hacerlo desde acá, para nosotros participar es, es un honor. Gracias, gracias a ambos, ¿eh? gracias, a, ¿eh? también, a Pamela y gracias. a Daniel, los anfitriones. Muchas, gracias. Bueno, muchas gracias. gracias. bueno, y mientras tanto, este, que estamos en este proceso de la vendimia solidaria, ya llevamos más de una hora y veinte de transmisión sí. en vivo. Impresionante. Una hora y veinte de transmisión en vivo sí. y lo, se nos ha pasado volando porque Total. lo estamos disfrutando. Hay muchos invitados, invitados importantísimos sí. de la política local, de la política nacional, muchos que se van armando. Vos ya estás observando más cosas que yo, ¿eh? Sí. Te digo que tenés otro golpe sí. de vista. Porque haces así, decís, sí. ah, mira ya están charlando claro. bueno, un poco. De esas personalidades las vamos a, a seguir teniendo hoy día. Bueno, así estamos. Bueno, por supuesto que eh, está claro también que tenemos distintas personalidades eh, en el día de hoy. Que les hacemos tomar un poquito de sol, sí. pero solo a los efectos de que, bueno, sientan el sol mendocino también, ¿no? Pero te digo que si <risa> hacía falta algo para que estuviera totalmente lindo, era una sí. pequeña brisa que sí. se acaba de despertar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 Otra de las presencias que generó un ruido, te digo, cuando vino se le junta a la gente. Ni que hubiese salido campeón del mundo, Claudio Chiquitapia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad que contento de poder acompañar en este evento solidario, poder estar presente y poder ayudar. ¿Qué, qué te parece, digo, este, esta reunión con un arco político amplio, con muchos dirigentes, se sabe, ¿no?, que el fútbol está, tiene su vínculo con la política también. Sí, sin duda que sí, sí. de una manera eh, diferente, pero en el fútbol todos los dirigentes hacen política, política dirigencial, que es la que nosotros hacemos, y sabemos que muchas veces van de la mano con la dirigencia política o con la política que se hace a nivel nacional, pero bueno, nosotros tratamos de, de dedicarnos al fútbol, que es lo que realmente nos motiva y por lo cual fuimos elegidos. La pregunta que se hace el pueblo, ¿escalón y Messi?, siguen en cancha, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, sí, siguen sí, y contentos de poder seguir desarrollando este proyecto, que siga nuestro técnico que fue alguien muy importante para lograr la Copa del Mundo, los chicos también están contentos de tener al técnico que les dio la oportunidad en este proyecto nuevo, porque esta es una selección nueva que lleva apenas tres años, porque fue después del Mundial de Rusia, que se empezó a armar eh, con la conducción de él, con un cuerpo técnico muy representativo, con muchas figuras que lo acompañan a él, que han pasado por nuestra selección, que creo que es un mérito muy grande el que él tuvo para saber elegir. Y un poco también el proyecto que todos decimos, ¿no? que tenemos. Creo que la Asociación del Fútbol Argentino debe ser la única federación a nivel mundial que tiene tantos técnicos que han sido jugadores y que han defendido. Desde las juveniles hasta la mayor, todos han jugado en nuestra selección. ¿Qué paralelismo ¿no? se puede hacer con la política también? Porque de alguna manera la selección es bueno que tenga un proyecto a largo plazo. ¿no? Sí, nosotros entendíamos que era lo que necesitaba la selección argentina y creo que hoy lo estamos disfrutando. Hoy, recién como te decía, con tres años de haber iniciado este proyecto, tenés una selección por la edad de los jugadores y promedio para 8 o 10 años más, más los chicos que se van sumando en esta convocatoria, que creo que va a ser importante que por lo menos empiecen ya a compartir con la mayor lo que es, ¿no? Bien, hoy tenés un rol estelar la última. Eh, hay una sorpresa, ¿no? No me digas de quién, pero confirmame si hay una sorpresa de una figura muy importante de la selección hoy. En la vida siempre hay sorpresa. <risa> y más cuando son de, de las figuras importantes. Sí, sí, hay una sorpresa para poder, como te decía, acompañar este bien. evento. Seguí trayendo de las lindas, Claudio. Muy bien. Claudio Chiquitapia, señores. Y hay más, eh ojo. Sí, hay más, Diego, porque... Es Diego. No, pero aparte del Tapia, el presidente de la AFA, este, con, con toda la, la victoria de la selección, sin duda. Con la posibilidad de que el Mundial 2030 sea en la República Argentina, una moneda que todavía está girando en el aire, sí. que lo tiene que definir la FIFA, sí. y acá los mendocinos muy ilusionados también, con ser parte de esa sede. También, eh, y otro ministro importante también del gobierno es el ministro del Interior, Guado de Pedro, que está con nosotros. Ministro, buen día. Muy buen día, buenos días. Bienvenido a esta vendimia solidaria que, que ya, ya ha participado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 Poner en valor uh -huh. la riqueza cultural. Gracias, Ministro. Gracias, Gracias. Ministro. Buen bueno, estamos, por supuesto, que eh, con todas las personalidades que ya están disfrutando de esta previa, que yo veo saludos, uh -huh. veo abrazos, sí, hay camaradería, hay momento. Hay, to hay todo en, en el día de hoy. Eh, y también invitamos y le agradecemos por estar el Ministro de Economía, Sergio Massa. Ministro, buen día. Bien, día. Ministro. ¿Cómo, ¿Cómo va? Muy bien. bien. La verdad, bien. Eh...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 Nos invita permanentemente a, a recorrer y a visitarlos. Qué bueno, qué bueno que se pueda ver y mostrarse. Sí. Eh, y atraer, te, llevaste, y ¿Te llevaste algo para, para Mendoza? Por supuesto. ¿eh? por supuesto. Gracias a ambos. No, no, gracias. gracias a ustedes, un placer. Bueno, un placer. De economía Sergio sí. Massa, Marina Galmarini, Presidenta de AISA. Está Diego del otro lado. Sí, ¿con quién, Diego? Todos los protagonistas pasan por acá, ¿no? Cada claro. nota es para quedarse una hora, pero bueno, hay que... A pelear a la brevedad para que entren todos. Y tengo a la gran protagonista, decime si no es la cara de la afición, Carla Peterson. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Primera <risa> vez en la vendimia? No, la segunda vez. Volví. Vine el año pasado, me quedé impresionada, me encantó y, y volví. Cuando Martín me dijo si... Si lo acompañaba, no dudé un segundo. Claro, esta vez acompañándolo, claro, estás de, de gira casi, ¿no? Por todo el país. Estoy de gira, sí. Podría aprovechar, ¿no? Y hacer un, un impersonal por lo menos. No, pero lo acompaño a veces cuando puedo y, y aprovechamos para que Gaspi conozca un poco mi hijo, conozca un poco más nuestro país y paseamos, así que muy contenta. Bien. Bueno, te aprovecho porque la verdad hay poca ficción, pero lo poco que hay es de excelente calidad en plataformas. En unos días se entrega el Oscar, Argentina 1985 puede ser la tercera, ¿no? el tercer Oscar para la Argentina. Bueno, ¿qué te pasó con la película? ¿Y cómo lo ves justo a 40 años ¿no? del de, de regreso a la democracia? Bueno, la, la película es maravillosa, tengo muchos amigos que trabajan ahí. Para nosotros es los que hacemos esto es. Como la copa, ya lo dijo Ricardo. Este, estamos muy contentos, con muchas expectativas. Igual yo creo que la película hizo un camino que abrió muchas puertas y mucho reconocimiento para nuestra industria, para nuestros artistas, para toda la gente que trabaja en el cine en Argentina. Y la ficción yo creo que ahora está en otros lugares. Hay muchas series, este, tal vez cambia la dinámica. Y hay algo que nosotros extrañamos mucho, sobre todo yo que hice muchas... Series donde entrábamos a las casas de la gente todos los días y, y recibíamos ese feedback, este, que estás ahí, todo es tan inmediato. Pero bueno, pasan otras cosas, la gente te elige, mira una plataforma, ve otra, ve trabajamos con actores de otro lado, con gente de otro lado, viajamos, hay otra cosa, se se está se armó de, de otra manera y bueno, hay, hay trabajo, hay otras cosas, el teatro en Buenos Aires, es bueno, está en toda la Argentina, pero... En Buenos Aires especialmente también crece y es maravilloso. Siempre digo que es el mejor teatro del mundo. Así que contento, disfrutando de este momento de tanto reconocimiento. ¿no? Vos hiciste el gerente el año pasado, Bueno, una de las grandes producciones ¿no? que se, se presentó. Eh, ¿Qué es lo que se viene en la vida de Carla? También hice bueno en Star Plus una serie que se llama Terapia Alternativa, que fue con la que estrenaron acá... Y ahora, dentro de poco, supongo que estrenaremos la segunda. Aprovecho para que, recomendarles series, viste que nos pasamos recomendando series, bueno, es maravillosa, dirigida por Ana Katz. Este, está la primera temporada, así que si quieren verla, antes de que salga la segunda, que es espectacular, eh, trabaja con Griselda Siciliani, con un actor, Dani Rovira, que es español, eh, eh, bueno, un gran elenco, Graciela Borges trabaja eh, también en la serie. La súper recomiendo y bueno, hay muchos proyectos. Voy a extraer una película que dirigió Dolores Fonsi, hablando de 1985 también, este, como directora y protagonista, Dolores. Así que esperando este estreno, y ya los invitaré cuando sepa dónde la van a ver. Perfecto. Solo un comentario para, para cerrar. Vi un tuit muy sentido tuyo respecto a la muerte, a la partida de María Oneto. Y sí, fue... fue Aprovecho que la nombras para recordarla. Hay actores y hay únicos, ella es única. Y para los que la vimos actuar, sabemos que, que nunca vamos a ver más. Y eso es lo que extrañamos, eh, eso que sucedía arriba de un escenario. Y para los amigos también mandarles un abrazo. Yo no pude estar presente porque justo estaba viajando cuando me enteré de la noticia pero está muy es muy triste, es muy triste, así que le mando muchos abrazos a, a todos los que la lo conocieron y a todos los ar, artistas y a su familia, por Bien. supuesto. Gracias a ustedes y bueno, un gran año. Bien, volvemos chicos.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 Bueno, y aquí estamos eh, junto a Diego, acompañando lo que es el ingreso de la gente a la carpa. Ahora se los vamos a mostrar también con, con nuestro compañero Darío. La verdad que es impresionante, Diego. Eh. Eh, muchos invitados, son 750. La cantidad de nombres ¿no? y notas que hemos hecho y vamos a continuar eh, haciendo. Jorge Brito, eh, Rodolfo Donofrio, que lo ven en plano, entrando con Sulemita en Guado de Pedro. Eh, también Emilio Monzó pasó por este, por este programa Sergio Massa con Malena Galmarini pero bueno, de un lado se cocina la política, pero también se cocina lo más importante que es la comida ¿no? y el, el asado yo creo que tenés, ¿no? No el... mira les vamos a contar un poquito perdón ¿no? por la desprolijidad, tenemos todo el menú ustedes no saben lo que es el menú hubo además en toda la parte de la recepción un sector de fuegos y un sector de fríos, donde había por ejemplo... Eh, Trucha ahumada, la verdad que estaba espectacular. Y tenemos que decir que toda esa recepción estuvo muy bien regada, además, con los espumantes de Russell Roselboer. Exactamente, y vinos de Casa Vigil, enemigo. ¿eh? Eso Un va pinazo. a ser el almuerzo. Bien, exactamente. Bueno, y tenemos algo de lo que se está comiendo. Nosotros por ahora no probamos, pero en breve iremos. Escabeche de conejo, trucha ahumada, Exacto. de principal cordero al disco bondiola de cerdo con chutney de pepinos, chorizos ahumados, punta espalda de cerdo. Bueno, todo riquísimo sí. y en este entorno maravilloso. Me emocionaba recién con la virgen es hermoso, de la carrodilla. No y la historia, porque también hay que ir a la historia de este inmigrante aragonés que vino de España allá por el 1800. Y bueno, convirtió a la Virgen de la Carrodilla en un símbolo, en la patrona ¿no? de, de la vendimia. Exactamente, es la patrona de la vendimia porque es la, la madre a la que los labriegos le rezaban, los cosechadores, los trabajadores de la tierra, para pedirle por favor que lo salvara del fantasma que trae consigo el granizo y la helada, que son dos grandes amenazas, pero sobre todo el granizo, ¿no? que tal vez en una tormenta de algunos minutos se lleva el trabajo de todo un año. Y es por esto que la gente de la tierra, la gente que, que trabaja en la viña mendocina, la tiene como la máxima referente. Son todos devotos y le piden para llegar a esa cosecha, no para que llegue el vino nuevo. Y vos, no es que sos de, sos de Carrodilla. Yo soy de Carrodilla, he vivido muchos años ahí. ahí. Y lo cierto, bueno, es una tierra preciosa que está ubicada en una de las localidades de Luján de Cuyo, también ahí pegadito a otra de las localidades muy conocidas que es Chacras de Coria. Y la Virgen de la Carrodilla fue con el tiempo la Virgen de la Carrodilla, porque en principio era la Virgen de la Carrocilla, porque iba en una carroza. Mira. Y después, bueno, se convirtió en la Virgen de la Carrodilla como les decía, los mendocinos muy devotos de ella porque necesitamos llegar a la cosecha y para eso le piden a ella que cuide los viñedos. Lo que sabe Noelia de la, de la vendimia ¿no? y de Mendoza, lógicamente, es de acá. Se, viene, eh, se vienen un montón de sorpresas sí. ahora con Claudio Chiquitapi en el escenario. Lógicamente con el que estuviste hablando. Sí, me lo contó, me contó al oído cuál es la sorpresa. Quédense porque tiene que ver con uno de los protagonistas del 2022, uno de los héroes nacionales. Epa, y no se puede contar nada más, pero te digo la verdad, vale la pena. En unos minutitos nada más se va a develar el misterio. No lo vamos a decir nosotros porque arruinaríamos la sorpresa, pero créeme, es una sorpresa interesante. Bien, bien. Bueno, para después de la pausa, ¿te parece? Dale, hacemos una pausa, ya venimos. Thank <music> you.